Y vamos a hacer una nueva manualidad. Hoy te voy a enseñar a hacer cómo hacer un cubo, una pirámide y una pequeña casita con solo plastilina y palitos. Así que vamos a comenzar. Para esto vamos a dar nuestros palillos y solo vamos a ocupar la plastilina. Ok, vamos a agarrar pedacitos y ahorita les uso. Yo aquí posteriormente tenía unas pequeñas bolitas y pues las bolitas así simplemente agarras un pedacito y las vas moldeando con tus pequeñas amarillas. Y aquí seguimos con todos bueno, aquí ya en total tenemos que tener 8 bolitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bueno, ustedes ya la vieron contar porque es súper rápido Así que ahora vamos con el procedimiento Y vamos a comparar con los palillos Y lo que hay, no lo puedo abrir Ábrete, okay, ya lo abrimos Y también son trinchos Bien picosos, hay que si Eres menor de edad, siempre lo acompañé de un adulto Y lo que vamos a hacer ahorita será que vamos a picar los trinchos acá Y vamos a armar nuestra casita Nuestro una casita ya, aquí vamos a presionar y aquí ya tenemos uno con plastilina y aquí sigamos y le ponemos el otro trincho el otro y luego acá le ponemos acá. otra bolita Ahí. esto sí. se movió okay, aquí le ponemos otra bolita y así seguimos y ahora vamos a poner otro trincho y así se cierra Okay. esto lo tienen que hacer con y despacio, y si vemos, si ven que sus bolitas son demasiado pequeñas, hagan las más grandes. Okay, ahí está. Y tenemos que moldearlo para que se agarre la figura. Perfecto. Bueno, güitos, aquí ya vemos que tenemos nuestro pequeño cuadrado, y ahorita vamos a seguir. Ahora con los trinchos, vamos a hacer acá, vamos a presionarles un trincho acá arriba y así entre los otros, y otra acá. Ahorita, ya cuando tenga todo, les aviso para que no se aburran bueno, güitos, aquí mi construcción totalmente se destruyó porque las pelotitas fueron demasiado pequeñas, así que les recomiendo que no hagan unas tan chiquitas y hagan unas más o menos grandes. Así que ahorita ya voy a volver a hacer procedimiento y ya cuando estemos en esa parte ya les aviso. Ya nuestra construcción más avanzada y ya tenemos unas bolitas más grandes así que ahora el paso simplemente va a ser poner la última bolita y ahora va a ser el paso que va a ser nuestro cubo Aquí vamos a pegar presionar, haremos lo mismo de abajo pero rápido Aquí vamos a poner los palitos, esto por acá y este aquí y ya pronto tendremos nuestro cubo de palitos Tenemos nuestro cubo, así quedó nuestro cubo la dimensión con palitos. Ahora, la siguiente figura que vamos a hacer será una pirámide. Bueno, como ya lo saben, buitos, solo vamos a ocupar plastilina y palitos o trinchos, como le conozcan en su país. Eh, a ver, vamos a hacer no cualquier pirámide, sino una pirámide cuadrangular. Una pirámide cuadrangular es. hacer hacer cuatro pelotitas y luego ya después les aviso cuando ya los tengamos bueno ya bolitas aquí tenemos los cinco pelotitas que vamos a ocupar y para empezar esta de para acá y vamos a ocupar nuestros palillos vamos a presionar aquí el palillo y vamos a hacer un cuadrado casi lo mismo que hicimos con nuestro cubo pero ah, la diferencia es que ahorita vamos a hacer una pirámide que va a ser diferente ok aquí vamos a presionar la pelotita y vamos a hacer nuestra base cuadrada Ok, aquí más o menos tenemos la estructura de nuestra pirámide Y simplemente falta poner la pelotita de acá Ay, aunque me da miedo porque siento que se va a romper Toda nuestra pirámide Si se rompe entonces quedará grabada en cámara Aquí, okay, aquí vamos a ir presionando Vamos a meter esta pelotita por acá Esta por acá Aquí y acá Bueno Ay, Se va a destruir nuestra pirámide Y ya aquí presionamos Bien, aseguramos, lo pegamos y ya van destruyendo, sin duda esta es la que más, ahorita, ahorita les enseño bueno chicos, aquí ya tenemos nuestra hermosa pirámide, miren, uy está chula, ahora les voy a hacer una pregunta ¿qué forma si tenemos ay, estos si les despego no importa, recuerden que a mí ya se me despegó ¿qué tenemos si disponemos una pirámide y un cubo ¿tán? tenemos una casita, así que vamos a hacerles lo que vamos a hacer ahorita así que vamos bueno, ahora vamos a hacer un cubo y voy a hacer las bolitas son más grandes porque se me está destruyendo mi cubo. Una bolita, una por acá y vamos a hacer cuatro. Ahorita les enseño cuando ya las tenga todas. Están bueno, también, mal hechas que Acá ya tenemos nuestras 10 bolitas grandes para que no se las vuelva a destruir y vamos a agarrar cuatro de ellas y vamos a hacer un cuadrado, que que como empezamos casi todas las construcciones okay, aquí ponemos una y aquí creo que ya, ya no vamos a tener problemas esperemos que no se nos derrumbe esta construcción también, ok y ahorita ya cuando acaba la construcción me dice y ya tenemos un perfecto cuadrado, ahora vamos a hacer como un cubo mismo, pero mmm, aún no tan cubo porque vamos a tener una casita aquí. Okay. Aquí vamos a otro palillo. Y otro acá. Y ahorita cuando ya lo tengamos les aviso. Y bueno, que ya tenemos nuestro perfecto cubo. Bueno, ni tan perfecto porque casi nos estaba derrumbando. Así que vamos a hacer un triángulo aquí y en el otro lado. Así que ahorita les grabo cuando ya tengan los dos Bueno, ahora tenemos acá la casita que nos quedó. Yo preciosa, ¿no? Aquí está después de que nos haya derrumbado como 300 veces, logramos hacer el intento. Es perfecta. No, no, no se crean, esta no es, es, esta. Esta es la casita que les quería enseñar, miren. Lo tomamos para arriba, miren. Así que esta es nuestra casita donde va a vivir nuestro queridísimo amigo. Y bueno, aquí ya tenemos las tres figuras que hicimos. Una pirámide, un cubo y una casita. Así que espero que les haya gustado y ¡bye!